Este video te mostrará cómo controlar tus sueños esta noche, aún sin tener ninguna experiencia previa, usando una técnica poderosa que no hará que pierdas nada de sueño, todo lo que necesitas son unos minutos antes de irte a dormir y seguir estos pasos que voy a explicar. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte al canal, dale me gusta y comparte este video con alguien que pueda estar interesado o interesada en experimentar el fascinante mundo de los sueños lúcidos. Estuvimos ausentes algún tiempo por motivos ajenos a nosotros, pero hemos regresado con más contenido que estamos seguros les gustará mucho, así que dale clic a la campanita para que sepas de inmediato cuando publicamos un video nuevo. En un sueño lúcido, lo que sea que pienses se convierte en una realidad. Puedes volar, teletransportarte, crear cosas de la nada y mucho más, pero primero debes entrar en el sueño y eso es lo que te va a mostrar este video. Esta es por mucho, la mejor técnica que yo recomendaría a cualquier principiante. Sé que ya he dicho esto antes, pero de verdad, después de experimentarlo en carne propia, puedo decir que este método es de verdad poderoso. No solo te permitirá experimentar sueños lúcidos posiblemente esta noche, pero también sentará las bases para que tú puedas dominar esta habilidad y puedas controlar tus sueños de hoy en adelante. Primero, voy a mostrarte los pasos exactos para hacer esta técnica. Luego te voy a dar tres consejos esenciales a tener en cuenta a futuro. Comencemos. La preparación para esta técnica es simple, solo toma unos minutos el configurar tu habitación de tal manera para darte las mejores posibilidades de entrar en un sueño lúcido. Primero, apaga las luces y deshazte de cualquier ruido que te pueda distraer. Para obtener los mejores resultados trata de ir a la cama con una mente bien enfocada, por lo que es esencial deshacerse de cualquier pensamiento que esté en el camino. Siéntate en tu cama, cierra los ojos y medita de 1 a 3 minutos. Es bastante sencillo, solo imagina que todos tus problemas se están desvaneciendo. Lo único que importa ahora es tener un buen descanso. Todo lo demás puede esperar. Una cosa más. Si llevas algún récord de tus sueños lúcidos en un diario de sueños mejorará tus posibilidades de que esta técnica funcione. Si no llevas un récord de tus sueños. No es problema, aunque si planeas de verdad dominar tus sueños, esto es algo que recomiendo ampliamente. Ahora estás listo para intentar la técnica. Necesitas saber cuánto tiempo te toma el quedarte dormido o dormida. Si es menos de 10 minutos, sería lo mejor comenzar sentado cerca del límite de la cama para que puedas completar toda la técnica sin caer accidentalmente. Si tardas más de 10 minutos en caer dormido, puedes hacerlo ya recostado o recostada. Este método sigue un simple proceso de tres pasos. Esto es lo que hay que hacer. Cierra los ojos y trata de recordar el sueño que tuviste la noche anterior con el mayor detalle posible. Si no puedes recordarlo piensa en cualquier otro sueño que tuviste, no importa cuánto tiempo haya pasado siempre y cuando sea vívido y puedas imaginarlo en tu mente. También puedes crear un entorno imaginario basado en una película o algo por el estilo recomiendo usar un sueño, ya que he tenido más éxito de esta manera, pero el crear tu propia escena funcionará también. Imagínate a ti mismo caminando en este entorno, interactuando con las cosas que te rodean y poniendo todos tus sentidos como la vista, el sonido y el tacto. El hacer esto te conectará a este nuevo mundo. A continuación, quieres pretender que te conviertes lúcido y consciente de que lo que te rodea, porque así puedes controlar todo, en donde quiera que estés. Experimenta, date superpoderes, empieza a volar, haz todo tipo de cosas increíbles. Trata de convencer tu mente que estás en un sueño lúcido, en cuanto más lo creas, mejor esta técnica funcionará. Finalmente, quieres convencerte a ti mismo que en unos minutos estarás soñando de nuevo. Esto se llama chequeo de la realidad. Piensa en ti mismo entrando en este nuevo sueño, dándote cuenta de que es un sueño. Vuélvete lúcido y haz lo que gustes. En este sueño puedes crear cualquier entorno que desees, o puedes elegir un sueño anterior, tal y como lo hiciste antes, esto es útil si quieres volver a entrar en un sueño que has tenido antes, no siempre funciona, pero esta es una de las mejores formas de intentarlo. Sigue estando presente y consciente hasta que te quedes dormido. Quieres que el sueño lúcido sea lo último en lo que estás pensando en ese momento. Si esto sucede, tienes una oportunidad real de experimentar esta misma noche. Ahora te voy a dar tres consejos esenciales que necesitas saber para que todo esto funcione correctamente y sea una técnica más efectiva. La visualización es la parte central de esta técnica y está completamente bien si esto es todo lo que haces, sin embargo, puedes también combinar la visualización con un mantra, que es básicamente una frase corta que repites una y otra vez mientras te duermes. Algunas frases que puedes elegir son las siguientes. Esta noche soñaré lúcidamente. Estoy soñando. Esto es un sueño. Me despertaré en un sueño. Algo que sea breve y sencillo. Si repites la frase una y otra vez mientras te quedas dormido, tu cerebro pensará que es importante y cuando ingresas al siguiente sueño todavía estará en tu mente provocando que te vuelvas lúcido. Ahora, si quieres darle un impulso real a esta técnica y aumentar las posibilidades de que funcione, aquí tienes otro tip. Pon la alarma para que te despiertes en medio de la noche, alrededor de 4 a 6 horas después de quedarte dormido. Una vez hecho esto, vuelve a dormir, ahora usando esta técnica. Habrá mejores probabilidades de que funcione y la razón es que cuando te duermas, entrarás en un sueño aún más rápido que antes, posiblemente de inmediato. Y tus pensamientos tendrán una probabilidad mucho mayor de trasladarse al sueño, causando al mismo tiempo que te des cuenta de que es un sueño. Este método es bastante simple, pero puede ser poderoso. Una vez dominado, cualquiera puede aprender a hacerlo si dedica tiempo y práctica. Los sueños lúcidos no siempre ocurren a la primera, por alguna razón, a algunas personas les lleva más tiempo, por lo que es importante no darse por vencido e intentar al menos durante un par de semanas. Un beneficio significativo de esta técnica es que puedes combinarla con otras, por lo que incluso si estos otros métodos no funcionaran, siempre existe la garantía de conseguir entrar en un sueño lúcido usando la técnica mostrada en este vídeo. Si quieres aprender otras técnicas, tengo otros vídeos en este canal, enlaces abajo en la descripción. Si tienes alguna pregunta, o duda, siempre puedes volver y ver el vídeo más tarde, o también, puedes preguntar en los comentarios. No olvides de apretar el botón de me gusta, suscríbete y avísame en los comentarios, me encantaría saber de todos ustedes. Hasta la próxima, gracias por vernos.